Parceros del Mundo y del Universo, me encuentro con Manuel Turizo y Julián Turizo, muchachos, ¿cómo estamos? Excelente, súper bien, contentos, estrenando hijos, mentira, hijos, más bien. Oigan, ¿dejaron todo el ADN ahí metido? Total, claro, todo, no falta una gota. dicen que mis parceros les gusta mucho todo el tema de los retos, así que yo primero los voy a retar. Hay algo que se llama, que tenemos nosotros, que se llama Pille el Detalle. Pille el Detalle. ¿Qué ve más? el detalle. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas velas habían en la mesa que estaban tomando ustedes ahí con el señor Sets? Habían, habían cuatro velas, sí, habían cuatro. Velas. ¿Tú qué dices? Dos. Tres, tres. habían tres, sí, tres. habían tres. ¿Tú? Oye, yo me voy por dos. Vamos a confiar en dos, a ver qué pasa. Muchachos, la respuesta está aquí. Porque no dejamos. Tú tú cuatro, Por eso hoy nosotros vamos a hacer un improvisa challenge Vamos a empezar a improvisar con el número de la canción hey, yeah. Una vez más, quiero volverte a ver aquí, no sé dónde vamos a ir hoy, pero yo sé que va a venir conmigo, conmigo. Porque soy el esclavo de tu belleza, y de tu caricia y tus cosas que hacer, yo te digo hoy... Bailemos mientras te canto suavecito al oído, tú sabes mamacita, la verdad ya a ti te digo, bebé, esto es un caso perdido. Tú y yo, vámonos para el olvido, porque nada ha cambiado. No me digas que las cosas pasan, que te quiero demasiado yo, pero diga que te quiero demasiado. Y el bobo aquel, dile que tú no le perteneces. dile que lo cambiaste por eh, ese, eh, que yeah. Bueno, ah, Ay, que te quemaste y que una ley digo, Oye, lo logramos. Ya sabes que lo pueden hacer ahí en su casa, muchachos. No es difícil, ¿sí o no? No, mira, la verdad, mira, la verdad, él, eh crear, crear música es algo simplemente de relajarse y disfrutarlo es como si fuera un juego la verdad nosotros cuando nos preguntan, describan cuando ustedes se meten al estudio a crear es la verdad como si estuviéramos en una lluvia de ideas en un juego. qué chévere eso pero yo quiero saber qué le dirían a todos nuestros taroparceros que quieren cumplir sus sueños que están ahí, que siguen su carrera desde el inicio desde que pasó todo el boom de una lady como tú qué podemos decirles para que están luchando allá y ustedes son el referente. Bueno primero que todo como tú decías ahora acerca de aprovechar el tiempo, me parece que eso es de las cosas más importantes ...importantes... Yo Desde que empecé a trabajar y el tiempo es demasiado corto, desde el día anterior me gusta planear qué voy a hacer al otro día para que el día me dure mucho más y pueda entrenar, escribir, eh, visitar los medios, hacer show, hacer todo lo que tengo que hacer. Yo quiero que cantemos para despedir este ADN. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado como si de nuevo te conociera. Mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tengas sin cuidado como si no te conociera mucho gusto soy el que siempre ha esperado ah, Julián turizo manuel turizo manuel y julian turizo ya saben adn búsquenlo en todos lados por favor allá en la de claro música en todos lados pendientes bien sube saludos